Hola, ¿qué tal? Este es el primer vídeo del primer bloque de la asignatura, del primer tema, del primer bloque temático en el que vamos a hacer toda una introducción a los sistemas de, de computación y a los sistemas digitales. ¿okay? Como ya sabéis, la asignatura se divide en tres grandes bloques. Este primero... Que, que abarca una introducción y dos sistemas de numeración, el segundo más dedicado a la parte de álgebra de Boole, eh, puertas lógicas, eh, sistemas combinacionales y un último tema de sistemas secuenciales. ¿vale? Pues como decía, en este primer tema lo que vamos a ver, los distintos apartados que vamos a tratar van, van a ser un primer... Bloque importante que, que consumirá la ma mayoría de tiempo de, o la mayor cantidad de vídeos, que son los sistemas de numeración. Luego vamos a ver una introducción a las puertas lógicas, las operaciones habituales que vamos a tener, las puertas lógicas habituales con las que vamos a trabajar y cómo, eh, cómo se representan, cómo, se, se, cómo funcionan ¿vale? para sus entradas, qué valores vamos a tener. Posteriormente, vamos a ver ya, al final del tema, toda la parte de abstracción digital. Por un lado, cómo vamos a poder representar toda la lógica que tenemos en los circuitos digitales y cómo vamos a poder implementar las puertas lógicas y cómo vamos a poder implementar, representar los valores ceros y 1, los valores binarios que utilizamos. ¿Okay? Pero bueno, en este primer vídeo es pues un poco más así de repaso de, de todo lo relacionado con el mundo de los sistemas digitales, como decíamos, y de la computación en general. Desde la década de los 80 se ha producido una revolución de los microprocesadores. Si os fijáis en esta gráfica está representado el, eh, las ventas, eh, la facturación, de todo lo relacionado con la construcción de semiconductores en el, en el mundo. ¿vale? Y como veis, hay un auge que no para desde el año 87, un crecimiento continuo, a pesar de crisis, a pesar de todo la cantidad de, eh, o, o la facturación de la industria de los semiconductores no para de crecer. Los semiconductores, al fin y al cabo, son eh, la materia prima con la cual se construyen los circuitos, que estos, a su vez, son los que se utilizan para construir los computadores, ¿vale? Entonces ya veis que este crecimiento va muy ligado a la generalización del uso de computadores, de chips, de microprocesadores en el día a día, en, en todo lo que nos rodea. Y es que a día de hoy absolutamente todo lo que nos rodea tiene un chip, tiene un sistema eh, lógico, es decir, un sistema combinacional o un sistema eh, secuencial. Todo eh, está creado con sistemas digitales, todo tiene un pequeño procesador, etc. Los teléfonos móviles, las comunicaciones en Internet utilizan dispositivos eh, que son computadores. En la medicina está rodeado cualquier consulta médica o cualquier hospital con una cantidad enorme de dispositivos. En la domótica, en nuestras casas que están automatizadas. Los conceptos de Smart Things o, y, o Internet of Things, que es desplegar sensores, inteligencia al fin y al cabo, eh, procesadores que, que razonen, que tomen decisiones en función de lo que observan, pues tomar unas decisiones y actuar. ¿vale? Todo lo que nos rodea lleva un microchip, ¿vale? Y fijaros que la potencia ha crecido enormemente en nuestros bolsillos. Tenemos móviles que tienen unos procesadores miles de veces más potentes que los ordenadores que llevaron a, al hombre a la luna, ¿vale? Para que veáis la capacidad de computación, la capacidad de cálculo que tenemos hoy en día directamente en nuestra mano. Pero claro, ¿cómo, cómo, es la, ¿cómo es una persona, cómo es un humano capaz de construir un elemento tan complejo como, por ejemplo, eh, un móvil, un computador, etcétera, una aplicación que funcione encima de ese, de ese dispositivo? Esto solo se consigue, la, la mente humana solo es capaz de abordar esta problemática si somos capaces de aplicar abstracción, es decir, si somos capaces de dividir, todo el diseño, toda la fabricación, to toda la creación de estos dispositivos, de estas aplicaciones en capas, en capas que están totalmente abstraídas de lo que hay por abajo y por encima, solo se preocupan en solventar, en resolver los problemas, las, la, la, la, la problemática relacionada con su capa y ofrecer una herramienta, unas interfaces a la capa superior para poder trabajar. Y quien trabaje en la capa superior no se tiene que preocupar en los detalles de implementación de la capa que hay por debajo. Entonces, gracias a que ocultamos los, los detalles no importantes de las capas que tenemos por debajo, pues somos capaces de llevar a cabo esta, este diseño de sistemas tan complejos. Así, de forma muy resumida, de forma muy, muy, muy, también abstracta, por decirlo de alguna forma, las capas que podríamos determinar en un, en un sistema informático, pues, si podríamos llegar a bajar hasta la parte de los átomos, ¿vale? La parte física, que, en la que, sobre la que eh, el hombre ha sido capaz de construir elementos de electrónica analógica, como son los transistores, ¿vale?, los transistores son los que se utilizan para construir puertas lógicas. Las puertas lógicas se utilizan en su momento para construir componentes lógicos de un computador, sistemas combinacionales, sistemas secuenciales, eh, componentes lógicos que, que después se juntan se, se componen entre ellos para crear ya arquitecturas de hardware más complejas un procesador la memoria los buses un dispositivo de entrada y salida etcétera vale una vez que tenemos el hardware del equipo pues tenemos las personas que se han encargado de definir los sistemas operativos que es el programita que hace de interficie entre la máquina entre el hardware y las aplicaciones que se ejecutan en esa máquina y ya por último, pues tendríamos las aplicaciones que utilizan directamente las personas. vale Entonces, imaginaros que una persona cuando está desarrollando una aplicación tuviese que estar preocupándose de todos los detalles de todas estas eh, capas que tiene por debajo. Si no somos capaces de abstraernos de las capas que tenemos por debajo, sería un problema totalmente eh, inabordable. Una persona no podría desarrollar una aplicación que tuviese que estar preocupándose cómo están los voltajes a los cuales trabajan los transistores, los retardos de las puertas, la composición del, del computador, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así para cualquiera, una de la, para cualquiera de las capas. Nosotros en particular en esta asignatura vamos a trabajar en estos dos bloques de aquí, y aunque rascaremos un poco debajo, rascaremos un poco a ver cómo funcionan los transistores, cómo se crean puertas lógicas con transistores, nosotros cuando estemos trabajando con puertas lógicas y hagamos el diseño de un circuito o analicemos un circuito, no nos vamos a preocupar cómo esas puertas lógicas están implementadas con transistores por debajo. Porque si nos tuviésemos que preocupar de esos detalles, sería mucho más complejo nuestro trabajo y no podríamos hacer soluciones tan grandes o tan complejas como las que vamos a poder abordar gracias a que nos abstraemos de los niveles inferiores. Aparte de estas capacidad de abstracción que hemos ido comentando para poder abordar estas, estos, esta creación de sistemas complejos, también se aplican lo que son los principios de las tres Y, ¿vale? que vienen de la última letra que de, de estos tres eh, características de estos tres principios, la última y de sus palabras en inglés. Estos tres son jerarquía, que acaba en Y en inglés, modularidad, que acaba en Y en inglés, y regularidad, que acaba en Y en inglés. De ahí viene el concepto de las tres y, ¿vale? Entonces, es importante cuando desarrollemos cualquier... En general, esto no es solo aplicable a, a, a un sistema de computación, sino también, por ejemplo, a, a, a, al día a día en cualquier industria. Por ejemplo, la industria del automóvil como veis en este, en este dibujito. Es importante establecer una jerarquía, es decir, una división en módulos y submódulos. Por ejemplo, la persona que esté trabajando con el motor en un coche no trabaja con la aerodinámica, no trabaja con la chapa, no trabaja con las ruedas, etcétera, no, no, no trabaja con la carrocería. ¿okay? Eh, lo importante es tener una buena modularidad, es decir, que la definición de los módulos sea buena, esté muy clara y... ¿Cómo se interaccionan estos módulos entre sí? El que diseña el coche, pues habrá un equipo que esté encargado de diseñar el motor, otro que esté encargado de diseñar la transmisión, otro las ruedas, pero todos tendrán que saber cómo tienen que encajar todos los componentes para que cuando el motor esté en marcha, esté, pues, este, pues el, el, el vehículo, el, el coche, se pueda mover. Entonces lo que tenemos que definir son muy claros cómo interactúan esas partes, cómo son sus interfaces pero en ningún momento el que está construyendo el motor se tiene que preocupar en cómo si las ruedas van a ser de madera o, o, o de qué van a ser, ¿vale? Y la regularidad también es muy importante, el hecho de poder reutilizar módulos, ¿ok? Si cada coche tuviese que utilizar una cubierta del neumático, de neumático distinta, pues cuando fuésemos a, a, a reparar un pinchazo, o una rueda, tendrían que pedir un neumático particular para ese vehículo. ¿vale? Obviamente hay tamaños, etcétera, en esta analogía que estamos haciendo, pero sí que todos utilizan el mismo tipo de neumáticos y pueden utilizar un mismo neumático en distintos coches, es decir, eh, la reutilización de, de módulos de esta forma, entre distintos eh, componentes, pero también la reutilización de módulos dentro del propio sistema. ¿vale? Por ejemplo, cuando hagamos un, un programa nos interesa que las funciones puedan ser reutilizables en distintos programas. ¿vale? Este concepto de regularidad lo podemos aplicar en estas dos vertientes. Así que, en el mundo de la computación, esto está a la orden del día cuando se realiza, tanto a nivel hardware o software, el diseño, la creación de cualquier sistema informático. Jerarquía, modularidad y regularidad. Volviendo al concepto de abstracción que habíamos comentado anteriormente, está claro que a nuestro nivel a nivel de los sistemas digitales que vamos a trabajar en esta asignatura vamos a particularizar ya un poco aquí pues el mundo que nos rodea es analógico ¿vale? sin embargo el mundo de los computadores lo que hay dentro de los, de los computadores es finito y discreto el mundo analógico ya sabré ya sabéis que es continuo e infinito ¿vale? los, los, la temperatura del ambiente no va cambiando a saltos, no pasa de 2,5 grados a 2 grados a, a, a, a un grado y medio, etcétera, si fuese bajando, sino que va tomando de forma continua todos los valores posibles que hay. Entonces el mundo que nos rodea es analógico, es infinito y es eh, continuo. Sin embargo, como decimos, los ordenadores guardan bits, un tamaño, de una información, unos dígitos y tiene un tamaño para guardar una cierta cantidad de números, entonces esos números aparte están pensados para almacenar ciertos valores y no todos los valores posibles de una magnitud real, ¿ok? Por tanto no nos cabe otra que hacer procesos de transformación, de conversión de analógico a digital y también a nuestro nivel, a nivel de puertas lógicas, vamos a tener que utilizar niveles analógicos, ¿eh? Magnitudes analógicas, como va a ser el, el, el, el voltaje, ¿eh? la, la tensión, para representar magnitudes discretas, para representar un 0 o un 1. Nosotros tendremos que utilizar pues, eh, un valor continuo, un valor analógico, que es el voltaje. ¿vale? Así que tenemos estas dos vertientes de necesidad de convertir el mundo del computador en el mundo real, de convertir lo analógico en digital y lo digital en analógico. Como ya hemos dicho en la transparencia anterior, eh, el mundo de los computadores utilizan valores binarios. Utilizan dos valores, el 0 y el 1, que también podremos llamar muchas veces verdadero o falso, o valor alto o bajo, high, low, en el idioma, que queramos. ¿vale? Cada uno de esos valores se llama bit, es un bit es un dígito binario, binary digit, de ahí viene la palabra bit, ¿vale? De, de las dos primeras letras, de la primera letra y de las dos últimas letras de binary digit, ¿ok? Y esos bits, esos valores altos y bajos, pueden estar implementados, pueden estar representados por lo que nos dé la gana, por lo que se nos pueda ocurrir, ¿vale? A lo largo de la computación esto ha ido cambiando, por ejemplo, en su momento se utilizaban, para almacenar información, se utilizaban tarjetas con agujeros, perforaciones en un papel, donde, donde había agujeros eh, representaba un 0 o un 1 y donde no los había representaba el otro valor. En aquel momento era la, la mejor tecnología que se podía utilizar para representar ceros y unos, para almacenar esa información. A día de hoy, en los computadores convencionales, no en los experimentales, ni en los que, en los que se están desarrollando de cara al futuro, lo que se utiliza son niveles de voltaje, ¿vale? Entonces esto es lo que se ha extendido porque en este momento es lo más fácil, lo más barato, lo más genérico para representar esa información, pero también podríamos utilizar cubos, que si un cubo está lleno de agua es un 1, si está vacío es un cero, lo que se nos pudiese ocurrir, ¿vale? De hecho, una de las primeras máquinas que se construyeron, lo que se considera eh, uno de los primeros computadores, son lo, eh, estaba basada en el uso de engranajes. Esa máquina de, basada en engranajes es la que podéis ver aquí en esta imagen, en esta fotografía, y fue inventada por Charles eh, Babbage. Como os digo, es una de las primeras máquinas eh, la que se podría llegar a considerar como el primer sistema digital, si queremos ser un poco generosos, eh, el primer computador digital. Y estaba basado en, en, en un sistema mecánico basado en engranajes. ¿okay? Y esto pues, es una de las primeras eh, soluciones que se, que, que se establecieron para almacenar información con niveles de voltajes. Esto es una memoria basada en núcleos de ferrita, ¿vale? a nivel... ...particular, a nivel histórico, es, es interesante ver a veces imágenes de, de este tipo de antiguos sistemas. Volviendo al caso de, que hemos comentado, que en, en los sistemas de computadores, en los ordenadores... ...vamos a utilizar valores binarios, es decir, eh, un sistema en el que tenemos dos valores... ...pues eh, es interesante profundizar un poco en qué nos permiten esos dos valores... ...cuántos números distintos, etcétera, etcétera. Por un lado... Podemos, para saber cuántos valores distintos puedo expresar con n bits cuando utilizamos un sistema binario, pues lo podemos saber aplicando la fórmula de que de 2 elevado a n. Por ejemplo, si yo tengo 3 bits, ¿cuántos valores distintos eh, puedo representar con, con esos 3 bits? Pues es simplemente 2 elevado a 3, que es igual a 8 bits valores distintos, ¿ok? ¿Y la pregunta contraria? ¿Cuántos bits de información necesito para representar m valores? ¿Eh? ¿Cuántos bits de información representan eh, m valores? Pues la operación que tengo que hacer es al contrario. Si, por ejemplo, mi m valores distintos son 8, para poder calcular los bits que me... Que, que necesito para representar 8 valores distintos, en lugar de aplicar 2 elevado a n, tengo que aplicar la operación contraria, que es el logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿OK? No siempre me voy a encontrar estos números tan redondos. Por ejemplo, imaginaros que yo lo que necesito es representar 12 valores distintos, pues tendría que hacer logaritmo en base 2. De 12, lo que me da igual a 3,5849, bueno, una, una serie de decimales, así que la, la, la cantidad de bits eh, que representan 12 valores son 3,58, etcétera. ¿ok? Cuando vaya al caso particular, al caso particular eh, de implementación, realmente yo no puedo tener medios bits, así que necesitaría tener o redondear este valor al entero superior, así que necesitaría 4 bits para representar casos en los que tenga 12 valores, ¿vale? Pero en concreto son 3,5849. Y bueno, ya entrando en otro orden de cosas, también uno de los que podríamos considerar ejes claves para la, para la construcción de los computadores fue la definición del álgebra de Boole. Sin el álgebra de Boole, hoy en día no podríamos entender los computadores tales como son. ¿vale? Fue definida por George Boole, de ahí llega, lleva su nombre, álgebra de Boole, de, de, de esta persona, y la definió en el 1854, como os fijáis, mucho antes de que apareciesen los computadores. Pero luego los computadores han basado eh, su, su implementación en este álgebra. ¿vale? Se definió a nivel teórico en esas fechas y su, su utilidad, su implementación se vio mucho después en el mundo de, de los computadores. ¿vale? Este álgebra utiliza o define o usa únicamente variables binarias, lo que decíamos en el mundo del computador de 0 y 1, pero también puede ser verdadero o falso, etc. Y una serie de operadores lógicos fundamentales. El operador AND. O y y el operador OR o O y el operador NOT o negación, ¿vale? Así que toda la lógica que vamos a ir viendo nosotros en la asignatura con la cual construimos circuitos está basada en este álgebra de Boole En el segundo tema ampliaremos y veremos con detalle todo lo relacionado con, con el álgebra de Boole Y bueno, por mi parte, nada más en este primer vídeo del de de la asignatura, así que espero que con esta pequeña introducción se os haya despertado las inquietudes de cómo están construidos los computadores y que iremos desgranando, iremos viendo poco a poco a lo largo de, de esta asignatura. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.